rápidamente les digo por qué era inviable el modelo chileno. Vean, eh, los neoliberales tratan de ocultar un índice, yo incluso le podría llamar esta revuelta de Latinoamérica, si no hubiera habido remilitarización y no se estaría dando los golpes de Estado. Que precisamente inician en Honduras, a veces se nos olvida, en 2009. Le dan un golpe de Estado a, al presidente legítimamente y legalmente electo, que es Manuel Zelaya, lo quitan, y ahí Hillary Clinton, no fue Trump, Hillary Clinton con Obama propinan el golpe de Estado y obviamente imponen a un régimen entrecomillado democrático para redireccionar eh, el control del país entonces es una democracia militarizada, pero no crean que es algo nuevo lo que pasa en Bolivia es lo mismo es el mismo modelo hondureño nada más vamos a ver si, si perdura en, en Bolivia, porque ahora se les estaba complicando el día de ayer Si ya no, ya no la tienen tan fácil como estaba antier, fíjense, en un día evoluciona ¿por qué? porque resulta que la autoproclamada presidenta, que por cierto su sobrino es un narcotraficante encarcelado en Brasil. Eso no lo están diciendo los del PAN. Ojo. Bueno, y no voy a sacar sus fotos eróticas, pues, se ve guapa, ¿no? Bueno, ahí las dejamos. Entonces a lo que quiero llegar, sí, nadie está hablando de sus bondades femeninas, estamos hablando de su autoproclamación espuria. Entonces, fue con, no tenía quórum, ustedes que están en el Congreso, ¿cómo pueden elegir a alguien sin quórum? Tuvo ocho votos. Y al día siguiente, en la madrugada, yo creo que midieron bien los de la oposición, que son mayoría en el Congreso, y eligieron a un nuevo presidente de la Cámara con 80 o 70 votos. Vean qué diferencia. Y la pueden destituir, o se puede autoproclamar también el presidente de la Cámara, porque es el cuarto en la línea de sucesión. Cuando no está el vicepresidente, no está el presidente, y no está el presidente del Senado, pues le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Podemos tener en estos momentos dos presidentes. Fíjense qué interesante. Eso no lo estamos analizando en México. Bueno, me estoy adelantando. Entonces... Bueno, ya ahí tienen, y de nuevo se está, está regresando el neomonroísmo con Trump, que más o menos se había dado con los demócratas, pero tenían controlado a, a Latinoamérica con el modelo neoliberal. Esta es una realidad. Entonces no había necesidad de tanto neomonroísmo cuando tenías los instrumentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sino pregúntele a los argentinos cómo les ha ido desde el año 2000. Estamos hablando de 19 años. Bueno, y hoy está regresando el neomonroísmo, que es una doctrina de 1823. Y estamos, se los recuerdo, a finales de 2019. Es decir, porque además, y es la parte que yo agregaría de mi análisis global, el mundo está, no solamente se está desglobalizando, se está arrojando ya el modelo neoliberal global, sino que se está regionalizando. Cuando yo les dije, no es lo mismo analizar la revuelta juvenil de los millennials en Latinoamérica que en el Medio Oriente, o que en Hong Kong, son totalmente diferentes. ¿eh? Entonces, estamos viendo ya Sí se están regionalizando, el mundo se está regionalizando, nos guste o no. Bueno, y ahí tienen lo que yo les decía, que esto tiene implicaciones de ida y de vuelta. Ahora, ¿por qué razón? Eh, durante el golpe, antes del golpe, hablaron, eh, capturaron las llamadas telefónicas de estos dos cubanos de origen, que son eh, el senador Ted Cruz, del Partido Republicano, y Marco Rubio, del Partido, este es de Texas, 38 votos electorales, ojo, y Florida 29. ¿Por ¿Qué razón? Porque lo saben los cubanos de Miami, que son de extrema derecha, en la vieja taxonomía de izquierda-derecha. ¿Y a qué van a Si ven, pues vamos a invadir Venezuela. No lo estoy diciendo como idea creativa. Ya lo dijo Lindsey Graham, que es el senador muy influyente del Partido Republicano, que digo, tenemos que dar un manotazo en Latinoamérica para que entiendan quién es la superpotencia, para que nos respeten, como hicimos con Granada. La mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. También están en juego la, la batalla comercial entre China y Estados Unidos, está en juego el control de las materias primas, es lo que se juega en Venezuela, primer, eh, primera reserva de petróleo a escala mundial, y el litio en Bolivia. ¿Para qué sirve el litio? Para los carros eléctricos del futuro, que ya le, Bolivia fabricó ya 20 autos eléctricos, y ahí tenían a Evo subiéndose feliz a un carro eléctrico. No se dio cuenta que lo iban a sacar con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es decir, no crean que es así gratuito lo que sucede. Argentina es la primera reserva agrícola y alimentaria del continente. Se dice fácil. Tiene eh, la soya, nada más con la soya tienen para divertirse. Tiene además litio de primer orden. Tiene muchas reservas y además eh, está en juego también la cuestión de la Antártida. Si no, no entenderíamos nunca por qué Gran Bretaña invadió las Malvinas, que ellos le llaman Falklands. Donde estaba Bolivia, que estaba al nivel de Haití en pobreza. Y hoy, nos guste o no, Bolivia era el primer país de crecimiento económico en todo el continente, ya ni siquiera en Latinoamérica, creciendo más del 5%, crecimiento que no tiene ni Estados Unidos ni Canadá. Ahora alguien va a decir, no, es que Panamá estaba creciendo más. Panamá es un paraíso fiscal, es un lavadero, pero no, es, no es comparable. Estamos hablando de economías. ¿Y cómo lo logró eh, Bolivia? Nacionalizando el gas. Nada más que cometió un error, en un mal momento dio la señal que iba a nacionalizar el litio. Y esa no se la perdonaron. Ah, claro. Porque lo vamos a ver, quien entra al poder, si no es del partido de Evo Morales, lo vamos a ver en un año, va a estar entregando el litio de Bolivia. Y ya sabemos a quiénes, a las mineras anglosajonas de Canadá y de Estados Unidos, que por cierto, es la OEA. La OEA, ¿dónde tiene su sede la OEA? En Washington. ¿Quién financia la OEA en, en 60%? Estados Unidos. A ver, ¿con quién va a estar? El famoso Almagro es el Fox de allá, de, de, de, de, de que está en la OEA. Yo tampoco hay que equivocarse en eso. Ahora, ahí cometió un grave error eh, eh, Evo. Aceptó el dictamen de la OEA. Yo de entrada no lo hubiera aceptado. Ahí eso es muy, se va a prestar mucha discusión. ¿Qué tanto eh, fue un error el haber aceptado el dictamen de la OEA? Bueno, ya ni siquiera reelección, la segunda vuelta. Ya casi regresarle. Pues de eso se trataba hoy, ¿qué estamos viendo que se va a usar mucho eh, la coartada del fraude electoral, con convergencia de una campaña masiva propagandística de los multimedia, sobre todo, fíjense lo primero que hicieron en Bolivia, tomaron las radios de estación, ojo, a la vieja usanza de los golpes militares en el Medio Oriente, las, las radiodifusoras, y luego se levantan los policías, y es el colmo, los policías dando golpes de Estado. Y obviamente con la bendición del Ejército. Ahí también se tiene que hacer su propia autocrítica, el presidente Evo Morales, para ver qué pasó, por qué te traicionan los, uh, tu policía y tu Ejército. Tiene que hacerse la autocrítica. Bueno, porque tampoco podemos mandar malas señales a Latinoamérica. Entonces yo si oigo a esta presidenta autoproclamada, pues dices, bueno, ¿y esa de dónde salió? Con un quórum de ocho votos, bueno, etcétera. Y ahí tienen ustedes igual Chile, la re remilitarización, Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia, de eso ya hablamos. Ahí está, Martín Vizcarra en Perú, disuelve al Congreso y ¿con quién gobierna? Con los militares. Sigue la militarización. Y no sabemos en qué va a acabar esto, ¿eh? eso apenas empieza. Obviamente va a haber un efecto dominó. Ecuador, toque de queda operado por el ejército por, orden de, por órdenes de Lenin Moreno. Y ahí tienen Venezuela, que es un fenómeno muy interesante. A ver, ¿por qué no han caído Venezuela y Nicaragua? Hay cohesión con el ejército, nos gustó. Y Maduro, o gobierno, no quiero ser muy duro, pero él gobierna con el ministro de la defensa, con Vladimir. Y Diosdado Cabello, que es el de abajo, que además maneja el servicio de contraespionaje. Aquí alguien dirá, ¿no le habrá fallado eso a Evo Morales, el contraespionaje? Pregunta abierta. ¿Cómo no te puedes enterar que la policía te quiere eh, dar golpe? O que el ejército. Pues, ¿dónde andabas? No todo es litio, uno tiene que también ver a las fuerzas... No estoy diciendo que hay que crear un estado policíaco de espionaje, pero es normal que los países tengan sus servicios de inteligencia. Ahí falló. Digo, pues también tenemos que ver lecciones al respecto. Y obviamente Chávez, ustedes lo saben, eh, que en un momento dado llegó a desplazar a Argentina cuando el barril del petróleo llegó a 110 dólares el barril. Y era la tercera potencia de Latinoamérica. Y con todo y eso el índice Gini de Venezuela sigue siendo mejor que el de Chile. Bueno, ahí tienen, eso es lo que explica muchas, y ahí tienen a la autoproclamada, a, esa sí amerita mi señalador chino, vean, le, la, la entroniza un militar, aquí dando órdenes con los militares, pero gobernando con la Biblia evangelista, ojo, no es juego lo de la Biblia evangelista. Que La hija de Trump y Banca llegó unos días antes a la provincia de Jujuy en Argentina, frontera con Bolivia, en donde está el famoso Triángulo de Litio, entonces, es otra lectura, no se me estoy explicando. Donde incluso Estados Unidos quiere financiar las rutas del litio con 400 millones de dólares y donde China ya había empezado a asociarse con Bolivia, ojo, China, dije, con Bolivia en mil millones de dólares para promover los carros eléctricos. ¡Ah! Entonces ya nos metimos a una dimensión todavía mayor, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, que arrasa a Evo. Si Evo estuviera con Estados Unidos, no hay golpe de Estado. No sé si me expliqué. Y las mayores reservas del mundo, vean dónde están. Bolivia, luego Argentina, Chile, China tiene, Estados Unidos también tiene, etcétera Pero básicamente son estos tres los principales que conforman el triángulo del litio. Y ya estamos ahora sí por acabar. Ahí está el triángulo famoso. Este es el salar de Uyuni. Aquí está la parte de Argentina y la parte de Chile. Concentran el 75% del litio en todo el mundo. Si ustedes me preguntan... Tenemos varias hipótesis, varias, varios abordajes, ya vimos que es multifactorial. ¿Cuál fue el preponderante? Es. Incluso yo le llamaría el litio golpe en Bolivia, el litio golpe. Ahí está Ivanka, véanla, recibida en Jujuy, cerca de Bolivia. Fíjense, yo estuve dando clases aquí un mes, me mandó la UNAM, no a evangelizar, ni a hacer proselitismo, fui a dar clases. Y llegué antes de la época de Evo, me tocó a mí el neoliberalismo. No tenían los alumnos ni lápices para escribir. Aquí todavía tengo, se ven lápices, no por lo menos. Entonces, este, bueno, esto es importante porque Ivanka Trump, que es asesora de su papá, con el subsecretario de Estado, la viceministra de Defensa, Lisa Hed, y el jefe de USAID visitaron hace dos meses la provincia de Jujuy para apoyar la ruta del litio. Anunció la inversión de 400 millones. Y Evo Morales comentó, hay un mercado garantizado en China para la producción de baterías. Se suicidó. Este es el suicidio de Evo. No sé si me expliqué. Bueno, entonces ya casi para concluir. Y ahí véanlo. Y aquí empezó el suicidio. Resulta que en Cochabamba, si no me equivoco de ahí es también Evo, eh, crearon una empresa mixta, con el, eh, una estatal y una parte que se llama Quantum Motors, y crearon el primer auto eléctrico boliviano al 100%, a base de litio. No, pues ahorita ya lo bajaron del carro, literalmente lo bajaron. No digo, no, eso no es para ti, chamaco, menos un indígena. Ahí está, ahí está el crimen capital de Evo, ¿ya lo vieron?